Es hora de Noticias Univision 34, a las 6. Si sí, los niños no pueden ver bien, no pueden aprender, por lo que hoy en el Distrito Escolar de Linwood, casi 100 estudiantes con problemas de la vista recibieron sus lentes gratis. En el otoño del 2007 fueron sometidos a exámenes administrados por el equipo Vista para Aprender. Esto parte del esfuerzo de una organización no lucrativa. Así que hoy los estudiantes de la primaria Abbott estrenaron lentes hechos especialmente para ellos. ¡Qué linda! Lindo. Linda imagen, sí, claro. la verdad que sí. Bueno.